Surgió en una charla de amigos, quisimos contar nuestra cotidianidad. Eh, Guanajuato es un lugar mágico, sus calles, sus callejones, eh, la gente, pero quisimos contarlo desde un punto de vista fantástico. Sin pesos no llegas a ningún lado, güero, No. no unos 300 partidos a tu destino. ¿Sí? El principal reto fue comprometernos con la producción, eh, convencer a la gente que colaborara con nosotros, que se sumara a la idea se comprometiera con la misma, siendo que no había un presupuesto de por medio. Convencerlos de que nos dieran su creatividad y su tiempo, creo que fue uno de los principales retos que como director enfrenté y que fuimos enfrentando todos. Y, y, y también sé que aquí no nomás tras es lomita está el pueblo, ahí se puede pasar la noche. La gente agradece cuando hay honestidad y congruencia en, en la serie, en, el, en la película, en el proyecto. A mí me gustan mucho las series o las películas. Que te invitan a asomarte por la ventana de la vida de otra persona. Que te invitan a conocer otro punto de vista. Salud, así es. Es lo que el gobierno quiere para ti. Por eso inscríbete en el... eso. Pues, ¿Qué les puedo decir? Me encanta Hitsbook. Me encanta que tengamos una alternativa quienes creamos contenido de forma independiente. Eh, los invito a que entren a la página y vean todo lo que tiene para ofrecerles. Hay muchas series eh, independientes, cortos. Conozcan Hitsbook.